Cómo podemos conseguir clientes a través de linkedin os cuento mi método aquí ahora mismo si te quedas hasta el final todas las fases para conseguir clientes con esta manera de marketing lead a través de la red de redes que es linkedin mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y soy un especialista en marketing business to business y por supuesto también linkedin es mi especialidad te voy a enseñar todo todas las fases que yo uso con mis clientes para que capten clientes de valor y que sean además clientes eh, concretamente de su tipo de público objetivo vamos a ver paso a paso el camino el íter de linkedin leads cómo captar leads a través de linkedin este es el camino y estas son las fases que te voy a explicar en este vídeo si te quedas hasta el final lo puedes hacer tú, por supuesto. Si no, en cómovender.info te cuento cómo lo puedo desarrollar con tu empresa o con tu consultora, sea cual sea tu propio caso. Ya sabes que hay tres fases. La primera en la cual yo empiezo siempre es la fase de creación. La fase de creación es la fase de creación de perfiles, de estrategia, de cómo vamos a llegar a nuestro cliente objetivo y estas son las fases las vas a ver aquí arriba paso a paso la primera es analizar el producto qué diferencia tiene nuestro producto cuáles son sus valores frente a la competencia qué posición de mercado ¿Qué es exactamente cuáles son las características del producto es lo primero que hago analizar exactamente el producto o servicio de mi cliente es lo que tienes que analizar tú ¿Cuáles son las características, los puntos fuertes del producto o servicio que estás ofreciendo tú en el mercado? Porque el siguiente paso va a ser analizar la demanda. Si sabemos el producto, podemos analizar la demanda. ¿Qué hago yo? Bueno, primero miro la competencia de mi cliente, luego analizo en Google Ads y también en YouTube y también en Google Trends y otros canales como Facebook Ads, por ejemplo, qué tipo de volumen de demanda, por qué palabras buscan concretamente el producto o servicio de mi cliente. O sea, tu producto o servicio. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque sabremos de esta manera qué es lo que demanda nuestro cliente objetivo de nuestro servicio. O sea, qué es lo que buscan de nosotros. ¿Para qué? Pues lo más importante de todo, el buyer persona. Construir el cliente tipo. Algunos lo llaman avatar, cliente tipo, target, público objetivo, buyer persona, incluso reader persona si es el que te va a leer tus contenidos, que es la, una de las fases que te voy a contar en este vídeo. Quédate hasta el final porque están todas. El análisis de cliente tipo es el análisis que nosotros tenemos que hacer sobre quién es nuestro decisor quién es concretamente el que nos va a comprar es un director financiero de una empresa es una directora de recursos humanos tiene 40 años está en madrid está en españa está en el mundo dónde está exactamente y qué tipo de universidad ha cursado o qué tipo de cargo en qué tipo de empresa LinkedIn, Linkedin te permite perfectamente segmentar por ese tipo de, de, de cliente, pero tú tienes que saber, ¿qué hago yo? Hombre, lo pido en, la, en el histórico de mi cliente, miro en el histórico cuáles son tus clientes habituales y de ahí me construyo ese análisis de cliente tipo. En esta fase de creación, luego ya analizados estos tres puntos, el producto, la demanda y el cliente tipo, con histórico o sin él, pasamos a la elaboración del perfil profesional hay muchas pautas puedes mirar aquí arriba un vídeo o al final de este vídeo donde te doy algunos trucos si quieres puedes intentar hacerlo tú Yo tengo una formación en linkedin tutorial linkedin tutorial .es, donde te explico paso a paso cómo crear precisamente ese perfil profesional adecuado y cómo llamar la atención con él pero es lo que hago y es lo que tú debes hacer, es crear un perfil profesional adecuado. ¿Y qué tiene que contar ese perfil profesional? Pues tiene que contar precisamente que tú cubres la necesidad de los cuadros que ves aquí, precisamente. Cubres la necesidad de tu cliente tipo, dirigido hacia él, de lo que él demanda, porque lo has visto en el análisis de demanda, y que con tu producto eres capaz de cubrir esa necesidad. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Pues yo soy... Genero ingreso a las empresas a través de LinkedIn o a través de captación de leads o genero ingreso a las empresas adaptándolas online. Y de eso hablo en mi perfil de LinkedIn. Desde el principio no hablo de lo que yo hago, hablo de la pupa que curo a mi cliente. Evidentemente hay otros parámetros, muchos. No, esto no es un curso sintetizado sobre cómo usar LinkedIn, pero para eso, insisto, linkedintutorial.es o simplemente hazlo a tu manera, pero que tengas un perfil profesional con una excelente foto y destacando lo que te he dicho. En segundo lugar, lo que hago es el perfil de empresa. Tres cuartos de lo mismo, cuarto y mitad. ¿Por qué? Porque en el perfil de empresa voy a tener que echar la carne al asador. Voy a tener que, va a tener que ser una empresa, evidentemente con el nombre correcto. Hay muchos hacks, muchos tips, pero. Una vez has hecho el perfil profesional o los perfiles profesionales que quieres usar en tu empresa, yo uso varios ¿sabes? en algunas empresas porque así tenemos más posibilidad de llegar a nuestro cliente objetivo, luego el perfil de empresa tiene que ser una especie de repositorio de contenido y es muy importante porque desde ahí también haremos publicidad, que es la última fase en la cual te cuento en este vídeo que no debes perderte porque a través de ese, de ese forzar, el contenido para que lo vean tus clientes objetivos es cuando se disparan las ventas eh, por eso es importante el perfil de empresa dentro de la empresa puedes crear productos etcétera etcétera no me voy a extender aquí porque puedes obtener esta información tanto en la red o en linkedin Tutorial.es, como te decía de ahí pasamos a una segunda fase hemos analizado realmente cualquier plan de marketing y yo me dedico a ello es primero analizar bien todo esto luego hacer un diagnóstico y al final un plan de acción aquí lo hacemos un poco rápido Sí. Pero bueno, la segunda fase es marketing de contenidos. El contenido es el rey. Te cuento qué estructura hago yo para usar marketing de contenidos en las empresas donde yo les implanto mi sistema. En primer lugar, es, lo que hago es suscribir a todos los perfiles profesionales que he creado de la empresa o que he perfilado, suscribirlos, suscríbelos a grupos. Cuantos más, mejor. Los grupos deben ser grupos donde estén tu cliente objetivo. LinkedIn permite un sinfín de grupos. Al principio eran 50, ahora son un montón. ¿Y qué ventaja tiene estar en grupos? Bueno, puedes contactar con la gente que hay ahí dentro, puedes publicar cosas si el administrador te deja, si son contenidos relevantes suelen dejar, yo administro varios grupos y lo permito, y por supuesto también puedes comentar en determinadas cosas que se comenten ahí. Al final es que te vean. Y cuando digo comentar es dar valor a ti o a tu empresa como alguna especie de por o un referente de lo que estás hablando. Más grupos, muchísimo mejor porque más capacidad de contactar con la gente tendrás. Siguiente paso, analizamos el contenido de valor. Si antes hemos analizado qué es lo que demanda la gente de tu servicio, ahí tenemos una pista muy importante. Si nos piden A, vamos a hablar de A, B, C por este orden, por el orden que nuestro cliente demande. Si no hemos hecho encuestas a nuestros clientes, cosa que aconsejo siempre a mis clientes, si no hemos eh, analizado, no tenemos ningún estudio relevante del Instituto Nacional de Estadística, un estudio real de valor sobre lo que demandan nuestros clientes objetivos, tendremos que echar mano de la intuición o bien de nosotros hacer preguntas a gente con esos cargos. Si nuestro cliente objetivo es un director financiero de empresa de 500 empleados del sector aeronáutico, intentar hablar con alguno de ellos para preguntarle qué le preocupa y qué servicios necesita. Una vez tenemos eso podemos precisamente analizando qué es lo que más se comparte o lo que más busca o lo que más demanda nuestro cliente objetivo pues el siguiente paso es crearlo crear contenido imán lo llamamos lead magnet o contenido imán porque lo que haces es contar un contenido y para eso hay técnicas de copy muy importantes no se trata de echar un tocho se trata de usar el audiovisual si es posible y se trata de contarlo de una manera atractiva con bullets o con puntos 1, 2, 3, 4, 5 y luego desarrollar hacia abajo porque tiene que ser un contenido relevante y puede ser vía artículo de LinkedIn o vía publicación o vía en tu propia web cosa que aconsejo y luego trasladarlo a vídeo o bien a través de un PowerPoint o Keynote hablado o bien a través de tú como persona explicando exactamente ese contenido de valor, ese cómo solucionar el problema a tu futuro cliente. Porque ese contenido imán, ese lead magnet, es el que vamos a usar primero para posicionar tu marca, para hacer branding, para posicionarte como un relevante en el sector y para que tu cliente objetivo piense algún día en llamar y contratarte. Pero eso lo vemos en la siguiente fase. Antes que sepas que podemos, una vez hecho el contenido, publicar en grupos. No hace falta hacer mil artículos, basta hacer los 10 mejores artículos que demanden tu cliente que se los vayan a leer escuchar o ver eso es lo que tienes que hacer y publicarlos en los grupos donde previamente te he apuntado por eso yo apunto siempre a los clientes a mis clientes en, con sus perfiles en muchos grupos donde haya posibles clientes suyos por ejemplo si hablábamos del ejemplo de que nuestro cliente es un director financiero bueno pues habrá algún grupo que sea finanzas en españa o asesores fiscales o bueno, ahí hay un caldo de cultivo que puedes evidentemente, o si es sector aeronáutico, pues sector aeronáutico, publicar para que nos vean y publicar contenido de valor, no publicidad, no lo hagáis, contráteme no lo hagáis, bajáis el nivel de vuestra marca, la venta es persuasión, si quieres vender algo tienes que persuadir para que te compren. Lo siguiente es publicar en perfiles, obviamente. Hemos hecho un contenido, lo publico en cada uno de los perfiles, el de empresa y también desde el de empresa lo comparto desde los perfiles personales. Esto es lo que yo hago, esta es mi, esta es mi táctica y esta es la estrategia que yo uso. Estas son las dos primeras fases. Hemos, creado, hemos analizado, hemos creado los perfiles y hemos empezado incluso a publicar contenido relevante. Hay una tercera fase que es la fase de contacto. Y ahora aquí nos arremangamos un poquito, porque lo que vamos a hacer precisamente es, esto no es un sprint, el marketing es un maratón, y en Business to Business no funciona aquí te pillo, aquí te mato, como en un e-commerce. Funciona una relación de establecer contacto, conversaciones y a largo plazo que nos vean como un referente y tate, luego que nos llamen. Pues de eso se trata, el marketing es un maratón, no un sprint. Me ha sucedido en algún cliente que no lo ha entendido y a las tres semanas decir esto no, porque además los contactos, como vais a ver ahora, en esta fase os cuento cómo hacerlo, no puedes echar mil contactos al día porque LinkedIn te bloquearía por spammer y no es, es contraproducente. ¿Qué hago yo con mis clientes, con las empresas que me contratan? Bueno, pues lo suelo hacer poco a poco, gradualmente, primero 10 contactos, luego clientes, luego 20, pero antes hagamos una cosa, creemos un mensaje de contacto. Por eso lo he puesto aquí arriba. Nosotros, yo, no puedo contactar con una persona, simplemente contactar. Le envío una nota personalizada. En esa nota le digo, hola Juan, eh, son, sé que tu problema como director financiero de esta compañía o de esta compañía suele ser este, este y este. Me gustaría estar en contacto contigo y mira este vídeo que he hecho precisamente hablando sobre este tema por si puede ser de tu interés. Seguimos en contacto, gracias, un abrazo. Punto. Algo así. Algo que sea eh, que llame la atención de nuestro interlocutor, que sea un contenido relevante para él, que no sea pesado ni largo. Lo bueno es si breve, dos veces bueno. Insisto en el kiss, keep it simple, stupid. Y de esa manera podemos eh, llegar a nuestro cliente cuando contactamos. Este es el primer paso en la área de contactos. Ahí empezamos a contactar en la búsqueda de LinkedIn. Aconsejo un perfil premium, por cierto podemos ver directores financieros del área de aeronáutica y empezar a contactar uno a uno, uno a uno con ese mensaje personalizado. Tiene que estar un copy muy bien hecho. Como veis, todo el engranaje, si está bien hecho el perfil, si está bien hecho la analítica de clientes, si está bien hecho el contenido que busca, si está bien hecho el mensaje copy que te acabo de escribir aquí, todo si está bien hecho, saldrán los resultados. Si haces una chapuza, no saldrán. Tiene que estar alineado todo con una perfección absoluta de contenido, no solamente de maquillaje. No se trata de la forma, que también, sino también del contenido. ¿Qué hago luego con mis clientes una vez he contactado? Es la la siguiente, el siguiente paso. O sea, yo he contactado, somos contactos en LinkedIn, por cierto, búscame, si no me encuentras, si me contactas, somos contactos en LinkedIn y a partir de aquí, bueno, te he enviado un contado, un contenido de valor y al cabo de una semana o dos o tres o un mes, cuando tengo otro contenido de valor, lo que hago es desde ese perfil enviarles ese contenido, oye, he pensado que esto te podría gustar, ¿por qué? Lo que yo quiero al final, también puedo hacerlo ahora sí, es agendar una visita, agendar una llamada o agendar un Zoom, un Skype, lo que quieras, o una visita personal. Si quieres te amplío más la información, ¿te interesaría? Una pregunta cerrada, funciona muy bien. Estoy seguro que si lo comentáramos podría analizar tu problema y darte alguna idea, algún tip que pudiera solventarlo. Eh, estás de acuerdo en que te llame o te gustaría que te llamara o con quién podría hablar de tu empresa son posibles ahí estamos forzando un poquito pero hemos dicho nuestra autoridad nos han, hemos contactado y yo creo que estamos dispuestos ya para intentar forzar una visita si agendamos luego lo que yo hago es hacer un seguimiento de los leads calientes aquellos que nos han dicho gracias hoy no pero mañana o muy interesante o ahora no te diré cosas todas esas cosas luego hay que hacer un seguimiento de esos leads y yo lo hago uno a uno. Nosotros lo hacemos en todos, con todos nuestros clientes. Donde hay un lead que está un poco caliente, hay que seguir esa conversación. Fijaros en lo que viene a continuación, porque aquí veréis el truco. Seguir leads y seguir creando conversaciones con todos esos prospectos que ya son contactos nuestros y que saben de nosotros. ¿Por qué? Porque luego esas conversaciones generarán más prospectos, seguir esos prospectos para luego agendar y conseguir esa visita, esa reunión, ese Zoom, ese Skype o esa llamada de teléfono en la cual nosotros les contemos cómo solventaríamos su problema y quizás, y esto es un embudo, nos contraten. Dicho esto, vamos a la última fase. Esta es la fase más profesional. Hasta aquí creo que podrías hacerlo solo en tu empresa dedicándole tiempo. Si no, con dinero lo puedes hacer y agilizar y adelantar. Pero esta fase sí que requiere quizás de algunas habilidades. Es la fase de remarketing. Ahora que tenemos un montón de contactos de valor, o sea, contactos de cliente objetivo real, ahora que nos han visto un montón de gente ni que nos han visto hablar de lo que sabemos, que somos cierta, ciertamente alguna referencia, podemos entrar en esta fase. ¿Qué hago yo? Pues captar los emails de mis clientes a través de un PDF que ya se lo descarguen o perfil a perfil, información de contacto, bajarme ese email. ¿Por qué? ¿Voy a hacer algo ilegal? No, no les vamos a enviar ningún email salvo que nos hayan entrado y nos hayan aprobado la ley en, el, en nuestro Active Campaña, Mailchimp o sea cual sea la plataforma que se use. A lo mejor ahora sí que voy a hablar un poquito raro, pero no tengo más remedio porque estamos dentro de una fase en la cual sí que requiere saber hacer publicidad. Yo insisto, en linkedin tutorial.es cuento cómo hacer publicidad en LinkedIn, pero hay otras plataformas como veréis. Si ya tengo esa lista en un Excel, en un CSV, ¿Qué hago? Pues creo esa lista en un Excel, en un CSU en un Excel, lo subo a las plataformas de Facebook, LinkedIn e Instagram, por ejemplo. Podría subirla a otras, pero yo me centro en estas tres y creo lo que se llama una audiencia. ¿Qué hacen estas plataformas? Pues si yo les subo mil emails, miran si estos emails coinciden con emails de usuario dentro de la plataforma y si coinciden, me hacen una bolsa de audiencia. ¿Qué hago? Bueno, pues forzar que esta gente vea los contenidos cuando yo publico algo de valor. Entonces ellos estarán en su muro tranquilamente, de su Instagram, de su Facebook, de su LinkedIn, de su LinkedIn. Ya sé que muchos me dicen que hago, digo LinkedIn, pero es que, bueno, digo LinkedIn, sé que se pronuncia LinkedIn. A partir de aquí, eh, lo que hago es que vean el contenido como contenido patrocinado. Pero yo insisto, tiene que ser contenido de valor, no publicidad. Es importantísimo. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para conseguir que nos agenden una visita, una cita, para conseguir también, muy importante, posicionarnos como marca. Es aquello que pasa cuando de repente te encuentres esa persona y te dice, oye, te veo por todo. Claro, porque tú estás forzando solamente a ese target de personas que vean tu contenido relevante y eso te posiciona como marca. Atención. Si nos posicionan, nos llaman y agendamos la visita. Pero no os perdáis ahora mismo aquí arriba el flujo, cómo se revierte. ¿Por qué? Porque del posicionamiento vienen las llamadas. No hará falta que les digamos en un mensaje interno, ¿te llamo? Bueno, pues creo que estas son todas las fases que se consiguen tras muchos meses de trabajo, pero luego realmente conseguimos todo lo que hemos hablado. Como decía, este es el curso mediante el cual lo puedes hacer tú por supuesto, con todo lo que te he enseñado, o puedes eh, aprender a usar bien LinkedIn a través de LinkedIn Tutorial. .es, donde, como verás, te enseño pues a tener un buen perfil, a usar la red el uso de grupos, hacer publicidad y muchos hacks y tips que te permitirán llegar a tu cliente objetivo y mantener esas conversaciones. O también puedes llamarme en comovender.info y por supuesto desde comovender.info yo te puedo hacer una propuesta para que consigas llegar a tu cliente objetivo y vender más y generar más clientes. Puedes pulsar aquí para ver el vídeo sobre cómo hacer tener un buen perfil en LinkedIn, que es parte del curso de LinkedInTutorial.es. Y también puedes pulsar en el vídeo de abajo, en el link que hay aquí abajo, para contactar directamente en comovender.info para que analice tu tema y veamos si llegamos a un acuerdo.